Eh, bueno, para pensar el método dialéctico, a mí me gustaría que nos remitiéramos un poco a uno de los clásicos. Y este clásico es Hegel. Hegel es un filósofo que eh, intentó comprender su propio tiempo. Hay que entender también a qué se refiere la dialéctica, ¿por qué el método tiene que ser dialéctico? Entonces, eh, Hegel es un autor que comienza, digamos, su formación, él quiere ser seminarista y lo que le llama más la atención es precisamente contribuir a la transformación en ese momento de, de su propio pueblo, una transformación él la imaginaba como ética, espiritual, y entonces comienza un trabajo eh, como tratando de leer políticamente, o sea, lo que a él interesaba era la cuestión política, la cuestión ética. Porque de lo que se trataba era como de contribuir a que la gente pudiera <risa> desarrollar pues, una vida verdadera. ¿no? Hay que pensar también el, el contexto en el que Hegel está pensando, él lo piensa desde el movimiento protestante luterano Y entonces aquí, digamos, la figura era Jesús, ¿no? por excelencia. Jesús era como la imagen de aquel ser humano que había sí. sido capaz de vivir una vida verdadera, buena, ¿no? de, había, de haber encarnado como esa verdad y esa vida. Entonces, eh, la idea de él era cómo contribuir a que todos pudiéramos llegar a ese estado, ¿no? a ese estado de conciencia. Entonces, ahí comienza su trabajo, un trabajo pues primero muy ligado a las, digamos, a la Biblia, ¿no? A la lectura de la Biblia. Y después, eh, poco a poco se va a ir dando cuenta de que, bueno, el ser humano también tiene una facultad, una razón. Y entonces descubre a Kant. Entonces dice, bueno, si todos tenemos una misma facultad, pues podríamos todos llegar a los mismos consensos, ¿no? podríamos todos formular, por ejemplo, un, eh, un proyecto político fundado en la razón y entonces estaríamos ya un poco, estaría resuelta la cuestión política, o sea, si todos confluimos ¿no? en ese proyecto racional, pues está como solucionada la cosa. Entonces, él toma eh, el discurso, digamos, religioso para poder, este, llegar como a las conciencias de la gente, porque dice, no solamente eh, hay que mover por argumentación, hay que mover también corazones, ¿no? Y eso o sea, se llega también por símbolos, por narraciones, por o sea, hay que utilizar otro lenguaje. Entonces, poco a poco en ese camino, él va a ir eh, descubriendo que todavía la filosofía, por ejemplo, de Kant tenía ciertos problemas que no estaba tan claro qué era la razón, entonces en ese proceso eh, de ir profundizando sobre la sobre el método que utilizaba Kant sobre la propuesta digamos la filosofía kantiana de la razón él va a comenzar a ser cada vez una filosofía más sistemática ¿no? va a ir como elevándose a una teoría del conocimiento porque aquí de lo que se trataba era de conocer la verdad o sea lo que se propone Hegel no es digamos un proyecto político para Alemania, sino que se trataba de hacer un proyecto político verdadero, ¿no? o sea, fundado en la razón, válido para todos, universal, o sea, la pretensión es muy grande, es muy fuerte, ¿no? Entonces, eh, no bastaba solamente con tomar la historia de Alemania, sino que no, había que ir a rastrear qué era la razón humana, qué era la verdad. Entonces, en ese camino va a ir sistematizando cada vez más el método. O sea, se tiene que meter a la cuestión del método por razones políticas. Y esto es muy importante. O sea, porque uno comienza a hacer filosofía o comienza a trabajar eh, la cuestión metodológica, no porque tenga intereses metodológicos sino porque en última instancia de lo que se trata es de construir un sistema político efectivo, verdadero, ¿no? Que se sustente. ¿Y cómo vamos a hacer eso? O sea, la, la pretensión de verdad es muy fuerte y hay que resolver el tema de qué es la verdad. Entonces, eh, aquí la filosofía se vuelve una mediación para su interés político. Y es un poco el, el momento en el que estamos ahora. O sea, nos metemos a la cuestión del método, no porque sea interesante, sino porque necesitamos tener diagnósticos verdaderos que nos permitan comprender la situación en la que estamos para tomar decisiones prácticas, políticas. Entonces, bueno, el, en ese sentido, digamos, analógicamente estamos en una situación un poco como hey, de querer eh, tener esas bases y esa certeza. Entonces, bueno, se va, va a continuar con un, un trabajo filosófico muy, muy fuerte y él se va a dar cuenta eh, a través de amigos, por ejemplo, él tiene grandes amigos en ese momento, eh, Schelling, es un gran amigo suyo, que va a ser otro gran filósofo, ¿no? Y además Schelling era, era un tipo muy genial, era más joven que Hegel, y era mucho más astuto que Hegel, o sea, más abusado, tenía más posibilidad de obra, ¿no? O sea, Hegel como que vio muchos rodeos y escribió muchas cosas que finalmente guardó en el cajón. Y Schelling, siendo más joven, comienza con una discusión de muy alto nivel y está ya discutiendo de tú a tú con Fichte, que era el gran heredero de Kant en ese momento. Entonces, trabajando Hegel, la obra de su amigo, de Schelling, se va a dar cuenta de que eh, la razón humana tenía realmente un estatuto muy importante. Y voy a empezar como a entrar en temas más abstractos, pero son necesarios para poder entender cuál es la pretensión ahí. Decía Hegel, eh, la razón humana puede ser punto de partida porque es capaz, de pensarse a sí misma. O sea, es capaz de poner sus propios fundamentos. Entonces, esto le da una condición, decía Schelling, de como una facultad de lo absoluto. La razón puede pensar lo absoluto, y lo absoluto quiere decir lo incondicional, o sea, aquello que es condición de sí misma, aquello que se sostiene a sí mismo porque ella, ella, la razón humana, tiene esa misma estructura. Entonces, puede pensar la verdad, puede pensar el absoluto, es decir, puede pensar los grandes temas, porque tiene también, eh, digamos, esa, esa estructura lógica. Entonces, la pregunta ahora es, ¿cómo puede la razón de cualquiera de nosotros llegar a ese nivel? ¿No? O sea, de poder pensar, ahora sí, de manera incondicionada, de manera verdadera. Es decir, aquí se trataba no solamente de aspirar a la verdad, sino de pensar la verdad de hecho. ¿Sí? Entonces, la filosofía, decía Hegel, tiene que ser no un amor a la sabiduría, sino un conocimiento de lo verdadero y de lo real. ¿Sí? No es como una aspiración, sino que ya podamos, que la ciencia efectivamente sea producción de conocimiento. Entonces ahí va a comenzar ese trabajo. Y él va a decir, bueno, la razón humana puede pensar la verdad y lo real. ¿Por qué? Porque todo tiene una estructura racional. Y aquí vamos entrando ahora siempre. Es decir... Todo tiene una estructura racional, quiere decir que la realidad tiene un sentido, tiene una estructura lógica. Esa estructura lógica es racional. Entonces, en la medida en que nosotros, nuestra razón humana particular, ¿no? Nuestra, se pone a la altura de la razón que está haciendo en la realidad, en ese momento se da la conexión y puede decir uno que conoce, ¿sí? Es decir, pone... La estructura nuestra de la razón a la altura de la razón de la realidad sin. Entonces, va, va, eh, va a ser como todo un reflejo finalmente. O sea, para Hegel todo es razón. La historia tiene una estructura lógica, es racional. La naturaleza tiene una estructura lógica y es racional. Y nosotros... Podemos comprender todo eso porque la tenemos nosotros, esa razón, en nuestra cabeza. ¿no? Entonces, es como eh, la tarea nuestra, entonces, es lograr desarrollar nuestra facultad y elevarnos a esa altura. Cuando logremos hacer eso, vamos a estar ahora sí como en el pensamiento de Dios, ¿no? Que está haciendo. Eso es para Hegel la ciencia. O sea, conocer... Adiós. Y, y fíjense, hay una cita, de hecho por ahí la, la, la tenía preparada, pero ya no abrí mi compu. Dice, a ver si la puedo decir de memoria, dice algo así como, ¿cuál es el objeto de nuestra ciencia? Y Dice, el objeto de nuestra ciencia es la verdad. Dice, y es esta una palabra, digamos, muy elevada. Dice, y que esconde algo, digamos, muy íntimo en nosotros. Porque la verdad es, la verdad, digamos, que sostiene todo. La, la verdad es lo que remueve todo lo que somos. Todos queremos vivir en la verdad. Entonces, de alguna manera, por eso es que estamos siempre como en búsqueda de querer lograr. Pero esta, va a decir Hegel, pero esta verdad, ¿qué es en última instancia? es Dios, o sea, así dicho en una palabra, es Dios, queremos conocer a Dios, y la pregunta es, ¿cómo podemos conocerlo? Si Dios es infinito y nosotros somos finitos, ¿cómo podemos eh, acortar esa distancia y lograr efectivamente construir un sistema verdadero, ser una persona verdadera, construir una relación verdadera, ¿sí? O sea, ¿cómo podemos emparejarnos, pero todo, si se dan cuenta, es por una intencionalidad política. O sea, por eso queremos conocer la verdad, porque se trata de construir un sistema político verdadero, o sea, que dure en el tiempo, que logre la mayor felicidad en todos los, en los ciudadanos. ¿no? Entonces, bueno, esta intencionalidad política, que va a estar bien presente en Hegel, eh... Bueno, lo va a ir acompañando y por eso, digamos, la concreción de todo su sistema de la ciencia va a ser la filosofía del derecho, que es, digamos, la obra que Hegel siempre quiso escribir, pero que fue, digamos, la última que escribió. Porque primero tenía que construir como todos los peldaños para que efectivamente se pudiera lograr llegar a ese nivel. Porque decía, no se trata de proponer un Estado entre otros Estados. Se trata de decir lo que es el Estado. Es una pretensión, pero sí, o sea, tremenda, ¿no? O sea, el proyecto hegeliano es realmente el proyecto de la modernidad. O sea, el querer construir un sistema, el sistema, el sistema político, ¿no? No un sistema más entre otros sistemas. Entonces, eh, en este esfuerzo, la, el método dialéctico, dice Hegel, no se trata como de imponerlo como un método que yo voy a agarrar el método y lo voy a aplicar. No, el método dialéctico hay que descubrir en la realidad. Y por eso, eh, él nunca va a tener una obra que se llame el método dialéctico o sea no y dice que hacerlo de esa manera es justamente contraproducente es no haber entendido el tema dónde es que vamos a ir descubriendo el método dialéctico lo vamos a ir descubriendo en el proceso mismo de conocimiento entonces se trata como de ir eh, de acercarse a la realidad a la realidad por ejemplo de un ente no de algo que nos aparece y de ir reconstruyendo todas las, eh, las relaciones lógicas que están contenidas en ese aparecer. Y aquí, digamos, para poner un ejemplo como más ilustrativo, iré a, a, a Marx. ¿no? Marx va a agarrar y va a decir, bueno, vamos a empezar a trabajar lo que es la mercancía. ¿no? La mercancía es un ente que yo tengo que me aparece ante los ojos, ¿no? o sea, lo puedo ver. Me aparece ante los ojos y ahora se trata de ver qué es la mercancía. Cuando empiezo a penetrar al interior de la mercancía, empiezo a encontrar todas las relaciones que están ahí contenidas. Entonces va a decir Marx, en primer lugar, bueno, es un, es un valor de uso, o sea, le sirve a alguien para poder satisfacer una necesidad, ¿no? Y entonces ahí eh, eh, siguen las preguntas, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar ahorita un poquito de lado a Marx, porque Marx va a hacer un desarrollo de la dialéctica más complejo que el de Hegel. ¿no? Entonces volvamos a Hegel. Eh, la ciencia y la lógica comienza con el concepto, digamos, primero. El, y, y va a decir Hegel, se va, va a ser la pregunta, no ¿cuál debe ser el comienzo de la ciencia? O sea, porque se trata, el comienzo de la ciencia no puede ser tentativo, no puede ser hipotético, dice que no, tiene que ser verdad, ya de hecho, ¿sí? O sea, la ciencia no puede, no puede comenzar tambaleando, porque si no, entonces no es fundamento de nada. O sea, el primer paso de la ciencia tiene que ser ya un sostén para todo lo que venga. Entonces, cuando él trata de poner como el primer peldaño, para, para construir este sí el método dialéctico va a tratar de remontarse al primer concepto de todos los conceptos ¿cuál es este concepto el que no podemos evitar cuando hablamos el ser ¿por qué porque cuando preguntamos algo decimos qué es no qué es la mercancía o qué es o sea lo primero la primera pregunta, el primer concepto es el ser. Entonces dice, bueno, ese es, el, ese es el comienzo, ¿no? De ahí vamos a empezar a construir todo lo demás. Si decimos lo que es el ser, ya. O sea, ya tenemos como un primer lugar donde podemos descansar todo lo demás. Entonces, se pregunta por el ser y la respuesta, pues imagínense qué complejo, ¿no? O sea, ¿qué es el ser? Entonces, es una pregunta muy abstracta, es una pregunta eh, que tiene que ser muy indeterminada porque no puedes decir el ser es otra cosa que el ser, ¿no? Uh -huh. O sea, porque si ya le pones otro adjetivo, ya no es el ser, ya estás hablando de otra cosa. Entonces, la pregunta por el ser, que es una pregunta, como digo, muy abstracta, es sin embargo muy simple. Entonces va a decir Hegel eh, la respuesta, y esta respuesta va a ser la clave de todo su sistema. Y va a decir, es la simple afirmación de sí misma. La simple afirmación de sí mismo. O podríamos decir la autorreflexividad, O sea, un contenido que se afirma a sí mismo. Es algo muy simple, es algo muy abstracto, es algo muy indeterminado y también muy vacío. Pero es como el comienzo de todo. Si uno empieza como a rascarle a todos los conceptos que va a ir desarrollando Hegel... Todos los conceptos van a tener como contenido último este contenido abstracto. Pensemos, por ejemplo, ¿qué es el yo? Es también la simple referencia a sí mismo. Pensemos, por ejemplo, ¿qué es el Estado? Es una institución que también es se afirma a sí mismo. Entonces, todos los conceptos, digamos, del sistema de la ciencia hegeliano, moderno, van a tener, en última instancia, este contenido. Aquí ya, ya estamos como entrando en, eh, en la concreción de lo que es el método dialéctico de Hegel. Pero entonces, si ustedes se dan cuenta... Cada uno de los, de, de los movimientos que va a hacer Hegel no es pasar de un contenido a su contrario, como normalmente se piensa que es el método dialéctico, ¿no? Se piensa, pues ahora pienso el ser y ahora pienso lo contrario. Y luego la síntesis, y voy avanzando ¿no? entre tesis, antítesis y síntesis, ¿no? Este es como normalmente como se lo piensa, como un pimponeo de, eh, de conceptos. Pero es muy distinto. Primero que Hegel nunca lo planteó así. O sea, esa es una expresión de uno de los alumnos de Hegel. No es de Hegel. Y cuando uno lo piensa así, pierde completamente de vista lo que Hegel estaba diciendo. ¿Por qué? Vamos a seguir con el siguiente concepto. Si el, si el ser es la simple referencia a sí mismo, Va a decir Hegel, bueno, pero ¿qué es eso? O sea, y entonces ahí le va a aparecer el segundo concepto, que es la nada. O sea, cuando escarba al interior del ser, no puede decir nada del ser. O sea, es, es justamente lo más indeterminado, lo más vacío. Es decir, ahí adentro del concepto ser va a encontrar la nada. ¿Sí? Entonces, no es un pimponeo de que ahora me voy al sentido contrario. No, no. Se trata de más bien penetrar en el concepto y al interior es donde encuentro la contradicción. ¿Sí? Entonces, la tercera pregunta que había a de decir Hegel, bueno, pero a ver, yo estaba pensando el ser. Quiero pensar el ser. Así en mi cabeza me concentro en pensar el ser y cuando trato con todo mi esfuerzo de pensar el ser, me viene la nada a la cabeza, ¿no? Entonces, ¿cómo pasé del ser a la nada? Y entonces viene el tercer concepto, el de venir, ¿Sí? Entonces, el movimiento dialéctico no es un pimponeo de un concepto a otro concepto. Es más bien penetrar un concepto y encontrar las relaciones lógicas al interior de ese concepto. Entonces, se trata como de irse remontando a ver cuál es la estructura interna que tiene un concepto. Es decir, el método dialéctico no va hacia el exterior, va hacia el interior de los conceptos. ¿Para qué? Para descubrir la estructura lógica, racional, que está al interior de un concepto. ¿Sí se entiende? Entonces, se trata de meternos adentro, ¿no? No de saltar en la realidad sin sentido de un concepto a otro concepto. Porque eso es brincar sin sentido. Aquí Hegel dice, no hay que traer nada del exterior. Sino más bien hay que penetrar al interior de los conceptos. Entonces, no voy a hacer como toda la, <ríe> todo el argumento, ¿no? Porque nos llevaríamos aquí... un Varios años, ni siquiera un semestre. Pero eh, lo que quiero decir es que esta estructura lógica que va a ir encontrando Hegel es el contenido de ese primer concepto. O sea, toda la ciencia de la lógica, que es todo el sistema de los conceptos puros de la razón, son el contenido de lo que es. ¿Sí? O sea, todo está adentro de ese concepto. Y ahora, ¿cuál es el último lugar hacia donde va a arribar Hegel? El último lugar hacia donde va a arribar es lo que él llama la idea absoluta, que no es otra cosa que Dios. Entonces, vamos a ver ahora la figura, ¿no? Lo que es, está iluminado por un sentido que le da ese ser. Y ese sentido es la idea de Dios. Es decir, algo es porque es iluminado desde ese horizonte no amplio que da sentido a lo que es. Si yo no tengo ese horizonte de sentido, ese ser no me aparece. ¿Sí se entiende? Entonces, en última instancia... Lo que hay que escarbar es la idea de Dios contenida en lo que nos aparece. Eso sería, digamos, así como redondeado y en diez minutos, o no sé cuánto me he llevado, eh, digamos, en qué consiste el método de Hegel, ¿no? Entonces, la dialéctica... Consiste en descubrir el movimiento interno de un concepto. La estructura interna de un concepto. La idea de Dios contenida ahí. Eso es lo que, eso es lo que le da sentido a algo. Voy a poner un ejemplo, eh, a lo mejor un poco, eh, un poco básico pero es como para que nos quedemos con, con la idea más amarrada. Si yo trato de, eh, de pensar qué es una universidad, vamos a una universidad, entonces yo llego y digo, esta es una universidad. Y alguien me dice, alguien que no tiene el concepto de universidad, me dice, ¿pero qué es una universidad? O sea, yo lo que veo aquí son es un muro, no y adentro veo aulas, y tú me llevas más adentro y veo bancas, veo gente que está sentada, veo profesores que están hablando. Pero, ¿qué es la universidad? ¿No? O sea, ¿dónde está la universidad? Si nos damos cuenta, la universidad no se puede ver con los ojos. El concepto de universidad, o sea, el horizonte de sentido, el que acomoda todos los apareceres, no se ve. Es una estructura, lógica es una idea. La universidad es una idea. ¿Alguien puede decir que no es real? Dice Hegel, es lo más real de todo, porque es lo que pone a todo en su lugar. Pero tenemos normalmente la idea de que la idea no es real. Y para Hegel va a ser lo real de la realidad. Si nosotros somos capaces entonces de pensar lo real, tenemos que ser capaces de elevarnos a la idea contenida en los aparecidos. Entonces, una silla no se me revela en su sentido si yo no tengo la idea de ser humano y de necesidad de descansar y la forma humana. O sea, una silla no tiene sentido de por sí. Tiene sentido en relación con todo un horizonte. Entonces, las ideas para Hegel van a ser, eh, digamos, el centro de toda su atención. Y por eso va a ser siempre como el esfuerzo de remontarnos a la idea contenida en el aparecer. Pero eso lo logro penetrando, ¿Sí? Lo, va, lo voy a encontrar reconstruyendo la estructura lógica interna de ese aparecer. ¿Sí se entiende? Entonces, eh, la universidad, ¿no? en este ejemplo que poníamos, está presente y está presente disponiendo cada cosa en su lugar. Y es lo que da el sentido, lo que organiza y lo que hace inteligible y el que nosotros podamos ingresar y saber también cómo comportarnos en una universidad. Muchas veces no se habla de eso, pero todo el mundo, digamos, eh, nos encontramos compartiendo esa idea. Entonces, en última instancia, si lo pensamos, si nos salimos y lo llevamos ahora sí como a un nivel mayor, Dios es el sentido. Entonces ahora podemos preguntar, ¿qué Dios? Y aquí es donde podemos empezar a discutir y a criticar también a Hegel. Porque Hegel parte de una idea de Dios, que no es la única posible y quizá tampoco la más racional. Hegel va a pensar a Dios como pensamiento. Pensamiento que se piensa a sí mismo. Y ahora, ¿eso qué consecuencias tiene? Nada más así como para, para apuntar solamente un temita que vamos a ver en el siguiente bloque. Eh, Dios, si es pensamiento, pensamiento que se piensa a sí mismo ha ido construyendo una realidad para qué va a decir hegel para desplegarse para reconocerse y para volver digamos a asumirse y relanzarse en un nuevo momento de pensamiento entonces la vida va a ser una mediación de dios para su propio desarrollo. El ser humano también. La naturaleza también. Todos son mediaciones, todos son instrumentos. Y aquí que es uno de los grandes problemas que después vamos a encontrar también en Hegel y que, y que va a ser, digamos, el punto clave por lo que Marx va a hacer una crítica a la dialéctica de hacemos aquí un corte? Sí. Perfecto. Me fui muy a las. ¿Tú me... ¿Tú me... ¿Tú me no, no se me lo el profe, buenísimo. Porque... Ay, qué <risa> muy bien, Ana nuestro... Demasiado mecanicista se termina, termina haciendo todo. No sé si el, el ponejo de concepto que usted que menciona. Es algo que, a lo que reducen el pensamiento, a lo que reducen toda la, la filosofía. Bien, es buenísimo. Y no, la que... dialéctica. Pero finalmente eh, confluía la dicotomía. Una cosa por acá, otra cosa por acá. Y pues decían sí. que eran eh, los contrarios y que estaban en mi más o menos así. Buen, y no. eh, perdiendo eh, esa... Esa búsqueda de la relación interna. Sí, bueno. te vas a buscarlo, ya vas a buscar Y pensando en... y que ha pensado en, en la fecha. Sí, en la fe de filosofía. filosofía. Sí. Ya, ¿Quién ¿y es nuestra hija? ¿Eh? En nuestra así? hija menor. Esquí bien filosofía. que lo, filosofía? Lo no, no he ¿Te Sí.